Sí, señores, volvi. Como vieron, subí un video hoy más este, serían dos impresionantes, ¿verdad? <risa> no estuve ausente por estar viendo anime y jugando Zelda todo el día. Tuve una gran obligación con el planeta, la cual era buscar los siete cuerpos mágicos para poder despertar al elefante sin constar el piano realista. Mientras yo estaba en esa misión, ocurrieron cosas como puñaladas dimensionales y cachetadas espaciales. ¡Hasta chinos torturando gatos! Esperen. Eso ya no era normal, lo importante de todo esto es que regresé con ganas de hacer contenido estúpido y profesional ¿Qué? ¿Nunca habías visto algo así? Pues yo te lo traigo, nos vemos mañana en un próximo video, adiós